...que ha consternado a la comunidad de Osorno. Esto ocurrió el año 98, hace 24 años. Un hombre tenía tres hijos, tres hijos de 4, 8 y 10 años. De un día para otro, la madre desapareció. Y los niños obviamente preguntaron qué había pasado con la madre. Él respondió que la madre se había ido con otro hombre y que por eso nunca más volvió a aparecer... Por, eh, por su casa. Bueno, pasó el tiempo, llegamos al año 2022 y este hombre termina por reconocer 24 años después que él mismo la había matado y no solo eso, sino que la había enterrado en ese lugar que ustedes ven ahí en pantalla cerca del lugar donde vivía esta familia. Una historia dantesca, una historia eh, que ha conmovido también a todo Osorno y vamos a tomar contacto de inmediato con Eric Paredes, quien nos tiene los detalles de, este, de esta macabra historia y puedo ver ahí, Eric, que estás en el mismísimo lugar donde finalmente la PDI realizó las, eh, las pesquisas y la búsqueda eh, en el lugar donde este mismo hombre había dicho que finalmente enterró a su propia mujer. Eric, ¿cómo estás? Buenas tardes, Roberto. Así es, nos encontramos en el club de campo de la comuna de Osorno, en el sector rural, a dos kilómetros aproximadamente de la zona urbana, donde se cometió, como tú bien decías, este crimen, donde ya han pasado 24 años. Fue en 1998, según la confesión de este hombre, que dio muerte a su cónyuge, dejando a él con tres hijos de 4, 8 y 10 años. El pasado fin de semana... El día sábado, para ser exactos, durante la noche, este hombre, que no se encuentra bien de salud, hoy en día tiene 65 años, ha sufrido por lo menos dos preinfartos y un accidente cerebrovascular. Le confesó a su hija, una de sus hijas, el crimen que había cometido hace, escuché bien, 24 años, en 1998. El día domingo, esta mujer decide asistir hasta las dependencias de la Policía de Investigaciones de Osorno para dar a conocer el hecho para posteriormente los policías eh, comenzar las indagatorias del caso, llegar a esta, este lugar donde nos encontramos seguir las instrucciones de este sujeto y dar con el cuerpo sin vida de esta mujer que en el año 1998 tenía tan solo 31 años de edad y que según las declaraciones de su cónyuge había desaparecido, había abandonado a su familia. Bien pues, no fue así hallaron osamentas en este lugar, en esta pesebrera que ustedes pueden ver a mis espaldas y donde en un agujero él enterró a su mujer y finalmente después de 24 años se da a conocer esta noticia que ha lógicamente llamado a la atención no tan solo de los osorrinos sino que ha sido una noticia a nivel país si podemos seguir con la cámara podemos observar el lugar de los hechos, el lugar donde aconteció este delito hace, como repetimos, porque es importante, 24 años atrás, en un agujero de no más de 30-40 centímetros. Impacta también las imágenes podemos evidenciar lo que este hombre realizó con sus propias manos enterrando a esta mujer y según las causas preliminares de muerte la atacó con un cuchillo ya que se encontró también el arma del delito en esta zona. Lógicamente los trabajadores han estado consternados en un lugar tranquilo, en un lugar donde se realizan actividades familiares, un club de campo en el sector rural de la comuna de Osorno y podemos también acercarnos a uno de ellos. Por favor, estamos con uno de los trabajadores del lugar su nombre, estimado, estamos en vivo para Chile. ¿sí? Bueno, coméntenos cómo toman ustedes, como trabajadores de eh, este club de campo, esta noticia de un hombre que trabajó, tengo entendido, muchos años en este lugar. Cuarto sí, año trabajando, pero nunca pensamos que la, la persona él a su señora. era un hombre tranquilo. Se eh, nota pasivo, pero por dentro, como que estáis un bueno, él, ¿qué labores desempeñaba en este lugar? ¿Venía con la familia? ¿Era recurrente? Sí, venía con su familia, con su niño, con el chiquito acá, y dormían aquí adentro. Las esta parte tenía virutas, terribles, y no nadie. Era encantado en las puertas. No, un entero con cantado en la puerta. Y nosotros sacamos aquí otra cosa. Me comentaban que era un lugar donde, bueno, en todo este terreno ustedes guardan caballos, sí. pero este lugar no se utilizaba por los no. animales. ¿Por qué motivo? Por, por el motivo que los padres cuando llegan aquí, que han sido las tatuleras, se los estaban, pero Yo creo que por la misma cuestión que estaba el ahí, yo creo que por, por eso es el motivo que tiene los padres eh, que ya han pasado. ¿Ustedes, como trabajadores, estuvieron, compartieron con la familia, la mujer de, de este sujeto? No. Nosotros antiguamente, estuvimos compartiendo con, con mi señora antiguamente, antes de Navidad, yo salí con galletas, comía porque ellos no comían. Yo sacaba acá atrás y. Yo le dije con Navidad a mi señora. Y lo saquimos para aquí comer, porque no tienen que comer acá? Sí, Roberto, te escuchamos. Sí, Eric, eh, tú dices que el hombre ahora tiene 65 años. Cuando cometió este delito el año 98 tenía. 41 años. ¿Se encuentra mal de salud ahora? Eh, porque leía información acá de prensa que decía que estaba casi que en su lecho de muerte y antes de morir eh, quería reconocer este crimen. ¿Pero en qué estado de salud se encuentra ahora? Mire, según sí, trascendidos eh, como bien decía, ha sufrido un par de eh, preinfartos y también un accidente cardiovascular que lo tenía en un estado de salud bastante delicado. Sin embargo eh, ha también trascendido por información preliminar, que uno escucha también en los medios de comunicación, en la policía de investigaciones, que el hombre se encuentra eh, no bien de salud, pero en un estado estable. Muchos también dicen dentro de la policía de investigaciones, dentro de la brigada de homicidios, que por el mismo motivo de cómo se encontraba de salud, decidió comentar esta situación a su hija menor, para eh, también darlo a conocer ...a la policía de investigaciones, Roberto. Hija menor que en ese entonces tenía cuatro años. Eh, probablemente... Años, eh, exacto. Claro, cuatro claramente. años que en ese entonces... Eh, ...un niño de cuatro años eh, no debe haber entendido... ...lo que estaba pasando. Después, eh, dos hijos más de ocho y diez años. Esa hija menor de cuatro años hoy tiene 28 años. Eh, y me imagino que debe haber sido impactante... ...que su claro. propio padre le reconociera que... ...mató finalmente a su madre y que la enterró en ese lugar. ¿Hay algún antecedente sobre... Bueno, ¿cómo fue la reacción justamente de estos hijos, quienes 24 años después se enteran que su propio padre dio muerte a la madre? Bueno, te comento, Roberto, haciendo un poco de historia, como tú bien dices, muy pequeños los niños a la hora de cometerse el delito. Y su padre dijo, su madre los abandonó, dejó la familia y no volvió nunca más. Ellos, como eran pequeños, no pudieron denunciar la situación. Se quedaron con la información que dio su padre. Lógicamente, nunca iban a pensar que iba a cometer un crimen. En el año 2007, cuando los chicos ya eran un poco más grandes, hubo una denuncia por presunta desgracia por lo cual se inició una investigación por parte de la misma Brigada de Homicidios de Osorno claro. sin tener algún antecedente más hasta el día domingo, cuando finalmente se halla este cuerpo, estas osamentas en el lugar que les acabo de mostrar. Ahora, Eric, claro. Según las ver, declaraciones ahí. del subprefecto de la brigada de homicidios, Jaime Quiroz nos comentaba que habló con la familia ya. y lógicamente estaba consternada porque lo estaban cuidando al hombre, lógicamente por su mal estado de salud hoy en día el sentimiento es de rabia, el sentimiento incluso uno es difícil de describirlo, porque teniendo un padre que los crió durante toda su adolescencia el comienzo de su vida adulta y hoy en día revela esta noticia imagínense cómo estarán hoy en día esa familia consternada. Sí, Eric, a ver, vamos a escuchar eh, qué dijo la PDI al respecto y después te quiero preguntar sobre qué pasó con la justicia todos estos años porque tal vez estos tres niños no podían efectuar la denuncia pero me imagino que esta familia tenía un círculo cercano tenía a mayores que se deben haber preguntado qué era de la vida de esta mujer que de la noche a la mañana desapareció, te voy a preguntar sobre eso y qué hizo la justicia finalmente para dar con el paradero de esta mujer, escuchemos qué dijo la PDI una mujer adulta mayor de edad, quien eh, señala eh, que su padre, un hombre de 65 años, quien por lo demás se encuentra en un delicado estado de salud, le confiesa, le había confesado haber asesinado a su madre, en este caso a la esposa del victimario, en el año 1998. Se, se activa un amplio operativo en forma conjunta con el Ministerio Público, logrando de esta forma llegar a un predio rural, un recinto privado, donde se realiza una excavación realizada por detectives de esta brigada de homicidios, en la cual finalmente se, se da con el hallazgo de o osamentas, osamentas humanas, pertenecientes a un individuo, las cuales presumiblemente podrían, y reitero, podrían corresponder a esta mujer a la espera aún de los resultados de ADN de rigor. El sujeto siempre manifestó que la mujer se había ido en forma voluntaria del hogar. No obstante, sus hijas siempre mantuvieron las dudas al respecto. Todos los antecedentes del caso pasan al juzgado del crimen por cuanto la ejecución del crimen ocurrió en el año 1998. Los hijos mantenían la duda al respecto, pero en ese entonces, el año 98, tenían 4, 8 y 10 años. Poco puede hacer un niño de esa edad para denunciar a su padre si es que tenían sospechas de que él estaba detrás de todo esto. ¿Qué pasó con el resto de la familia? Los tíos, los cercanos, los amigos, al darse cuenta que esta mujer había desaparecido de la noche a la mañana. No se cuestionaron, no se preguntaron qué había sido de ella y simplemente creyeron la versión de este hombre quien señalaba que se había ido. ...con otra persona que había desaparecido y nunca más volvió. ¿Qué pasó con eso, Eric? Suena bastante ilógico, pero según los trascendidos que hemos conocido... ...por parte de la información que ronda también de la Policía de Investigaciones... ...en torno a la declaración que dio este sujeto, se quedaron. con la versión claramente que entregó esta persona de hoy en día 65 años... ...que dijo que la mujer se fue. ...sin eh, ningún motivo alguno abandonó su familia, eso ya quedará en la eh, interna de este hombre que incluso no dio a conocer las causas eh, de eh, la muerte de la víctima, sino que más bien dijo que fue un um, homicidio circunstancial, entre comillas, esa es la declaración que le entrega la policía de investigaciones, pero nosotros pudimos conocer que a la hora de hallarse el cuerpo de esta mujer estaba con un arma cortopunzante, Roberto. Sí, tú, tú, o sea, me estás diciendo que al momento de, de que se encontraron los restos de la mujer, estaba con un arma punzante ahí en el agujero que está a tu espalda. Exactamente, en un agujero de muy eh, poca profundidad sí. se encontró el cuerpo y se encontró lógicamente con pues las vestimentas que usaba esta mujer a la hora de desaparecer, era su vestimenta y también con un arma punzante en su cuerpo. Todo ello fue enterrado en este agujero que eh, ya la PDI realizó los trabajos correspondientes. Hoy en día la mujer se encuentra en el servicio médico legal para la autopsia correspondiente, finalmente para determinar dos cosas, a, a través de ADN si corresponde a esta persona y segundo para determinar las causas del deceso. Los mismos trabajadores pusieron una vela en el lugar de los hechos un poco más para ya cerrar un ciclo de lo que pasó en este lugar en el año 1998. Bueno, todo indica, Eric que se trata de la mujer que estaban buscando porque justamente este hombre dio los detalles del sitio. Ahora me imagino que para la justicia también hay que esperar las pruebas de ADN que confirmen que esas usamentas pertenecen justamente a la mujer en cuestión. Ahora me llama la atención, Eric que tú estés ahí mismo, en el lugar de los hechos y podamos entrar con la cámara, que el lugar no está acordonado, eh, no hay ningún tipo de no. resguardo, es decir, la pedilla hizo su trabajo y cualquiera puede entrar. Veíamos recién que había una persona que entraba justo al ladito donde estás tú Tú puedes entrar, te puedes, puedes meterte en el agujero si quieres Puede entrar el camarógrafo Es decir, ya el sitio no está resguardado no, para nada. La PDI ya realizó todos los trabajos que tenía que desarrollar. Encontraron el cuerpo, encontraron las vestimentas, encontraron el arma del crimen y eh, finalmente fue derivado al servicio médico legal. Ojo, en torno a los um, datos que deben ser entregados a la justicia, la fiscalía no va a manejar este tema, porque fue un crimen que ocurrió en 1998, cuando habría otro sistema de justicia, una reforma eh, penal y finalmente esto quedará en manos del de Tribunal del Crimen, como era llamado anteriormente. Pero son datos que el Ministerio Público debe entregar todavía a este tribunal que ve estos casos que son ya de larga data, año 1998. Reiteramos, la Fiscalía no va a entrometerse en este caso. Y Eric, ¿este hombre puede ser imputado por homicidio y posterior desaparición de un cuerpo o después de 24 años todo esto ya prescribió? Según lo que hemos hablado con la Brigada de Homicidio de la Policía de Investigaciones y con algunos fiscales, lo más probable es que por eh, el tiempo que ha pasado y por cómo se encuentra de salud este hombre de 65 años pueda, Pueda. ...ojo, no es 100% probable que prescriba el delito. Sí, eh, lamentable, es decir, la justicia nunca va a llegar entonces... ...por la desaparición de, de esta mujer... ...me imagino también la, la rabia, la frustración de los hijos... ...quienes ya ahora más grandes... ...actualmente tienen, a ver, pasó hace 24 años... Eh, ...el menor tiene 28, eh, 30 y, 32 y eh, 38 años tienen ahora los hijos... Y ahora pueden realmente darse cuenta la tragedia que, que enlutó a la, a, a la familia en ese entonces al darse cuenta que la madre de pronto desapareció y se quedaron con la primera explicación que dio el padre. Se fue con otro hombre y nunca más apareció, pero la justicia ahí eh, está al debe, porque 24 años después se dan cuenta de que finalmente las investigaciones que se hicieron en ese entonces no encontraron el, el cadáver, los restos de esta mujer. Eric a veces, en pequeñas localidades, todo el mundo se conoce. Eh, ¿Qué has podido saber sobre este hombre? ¿Se sabe algo de él? Es una persona conocida ahí en la comunidad de Osorno. Eh, ¿Qué has sabido de él? ¿Qué antecedentes existen? No, no es conocido. Él trabajaba por temporada en el club de campo de Osorno hasta aproximadamente el año 2012. ...prestaba servicio no era trabajador con contrato en este lugar... ...sin embargo hasta que su eh, edad fue avanzando y su salud se fue deteriorando... Sí. Eh, terminó de, de desarrollar labores en el lugar... ...pero no era conocido, no era conocido esta persona... ...así que por lo menos eh, este caso lo hizo conocido eh, para toda la vida en Osorno... ...uno de los casos de, de desaparición más terribles en la comuna y, eh, lógicamente, va a quedar en los anales de la policía de investigaciones. Sin duda, sin duda. Hay más, eh, hay más personas ahí alrededor, gente que trabaje en ese lugar, a quien eh, le podamos hacer más preguntas, porque otra cosa que también llama la atención en todo esto, Eric, es que eh, las osamentas estaban a solamente 30, 40 centímetros de profundidad, Tampoco este hombre hizo un gran trabajo por eh, esconder los huesos, sin, o sea, simplemente no. eh, hizo un pequeño agujero y eh, la escondió ahí. Eh, y en ese entonces, aunque suene muy macabro decirlo, no eran huesos, era un cuerpo. Más difícil todavía eh, de enterrarlo eh, eh, en ese lugar. Eh, y nadie vio nada. Eh, cuando uno hace un agujero de este tipo, por más pequeño que sea, uno se puede dar cuenta que alguien hizo un agujero en el lugar, sobre todo para esconder un cuerpo entero. Si podemos preguntarle ahí a, a quienes están en el lugar, bueno, esto pasó hace mucho sí, tiempo, con tal el vez ellos mismos ni siquiera que... estaban, eh, ni siquiera trabajaban ahí sí. hace 24 años. Pero ¿cómo pudo haber hecho todo esto este hombre sin que nadie se diera cuenta? En el estudio nos preguntan, ¿ustedes nunca se percataron de que había? Porque uno ve el agujero que hizo es muy poco profundo. El trabajador no mostraba algunas eh, expresiones de rareza, eh, no sé preocupación ustedes eh, hallaron algo extraño ¿Cuándo ocurrió esto en 1991 sí, algo digamos extraño porque nos dejaron entrar a porque fue como virutas, reinfluidos, hardware y después confían de en esto, le ponían una puerta destacada y cuando lo sacamos se enojaron por lo que el mismo, el mismo se, se, se, se, se, se, le preguntaron por qué razón, por qué te así. Eh, una vez le preguntaron por qué se ponía haciendo porque me se ponían a patear a las castoreras y de ahí no se no, supieron no, que, que tenían su condición después que él trabajó, entendido, hasta el 2012, 2014, ¿Sí? más o menos? Después de aquel eh, que, que esta persona se fuera, ¿ocuparon este lugar? ¿Cómo? No se cómo más, porque los caballos no entran. ¿Los caballos no entraban? No entraban tanto caballos. ¿Sin ningún motivo aparece. No ningún motivo. Ni la primera o la, la, la segunda castorera no entraban tampoco. Se eh, locos para allá hoy en día, ¿qué van a hacer después de, de lo que pasó? No sé qué va a haber en su este momento, yo creo que tienen que desarmar zapatos y el mal mismo, cambiar la tierra, Eric y no haya dolor de la, la, la, la situación que está... Que... Muchas gracias. Sí, Eric, no, eh, la señal está fallando un poquito, no se escucha muy bien lo que decía ahí el hombre. Si nos puedes contar, hacer un resumen de lo que dijo, porque no se entendía bien. Sí, sí, me comentaba que desde que trabajaba este hombre después de que pasó el crimen en el año 1998, de ahí para adelante él se negaba que otros trabajadores ingresaran a este lugar. Tampoco Nacerín, él solamente trabajaba ahí y nadie le eh, reclamó absolutamente nada. Eh, dijeron que su personalidad era un poco esquiva y siempre fue así, fue un poco reacio hacer eh, vida social. Posteriormente nos comentaba cuando esta persona dejó de trabajar en el año 2012-2014 aproximadamente no se ocupó más porque los caballos no ingresaban a, esta, a este lugar, no querían por algún motivo lógicamente era porque se encontraba un cuerpo sin vida en, en esta pesebrera. Finalmente lo que nos comentaba es que van a hacer después, lo más probable es que desarmar este lugar, armar uno nuevo. Sacar la tierra y cambiarla por una nueva para ya dejar atrás este lamentable suceso que ocurrió hace 24 años. Sí, todo, todos estos elementos, Eric, confabularon entonces para que este hombre pudiera esconder el crimen y que pasaran 24 años sin que absolutamente nadie se diera cuenta de que en ese lugar había un cuerpo. Es lamentable el caso, muy triste, me imagino cómo deben estar los hijos eh, en estos momentos al enterarse que su propio padre fue quien finalmente mató a su mujer, la madre de sus hijos. Terrible, una, un caso que ha conmovido a toda la comunidad ahí en Osorno. Eric, muchísimas gracias por toda la información. Ya volvemos contigo en cualquier momento. Buenas tardes.